Moradores de la comunidad de la vereda de esta ciudad de San Francisco de Macorís se muestran preocupados ante el inminente peligro que representa un poste del tendido eléctrico, el cual, tal y como se puede ver en la imagen, en cualquier momento podría caer. Le hagamos un, un, un llamado a la gente del norte, mira las condiciones que está ese pablo de luz ahí, Cayerse arriba y uno pagando con el esfuerzo de uno, chelito, para arreglar estos esto problemitas de la luz y queremos que, que eso se nos arregle a nosotros, tú ves? Porque mira las condiciones que te este palo palo Luca cayéndose ahí, ya hay uno de dos de vecha a pedirle eso, que no van a arreglar la luz y no vienen. Esa luz así te la pusimos otro con no el esfuerzo de nosotros mismos, juez. Solicitan el arreglo del mismo sea en el menor tiempo posible, antes de que ocurra un hecho que lamentar. yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.